trabajadora nadie nos va a regalar nada ni el estado ni la empresa ni los medios de comunicación la jornada de ocho horas cuyo centenario se celebraba hace poco no fue fruto de la concertación ni de los negocios arreglados en los despachos sino de la huelga la determinación y el sacrificio de las personas trabajadoras hemos de esforzarnos todas y todos en conseguir llevar la situación laboral que vivimos a primera página para conseguirlo Será necesario ocupar las calles, las mentes y los corazones de todas aquellas personas que aún no se resignan y que están dispuestas a luchar.